El presente progresivo Usamos el presente progresivo para hablar de acciones en progreso. Los estudiantes están tomando notas mientras la profesora está hablando. ¿Cómo formamos el presente progresivo? Para formar el presente progresivo Necesitamos el verbo ESTAR más el participio del verbo. Primero, vamos a repasar la conjugación del verbo ESTAR. El verbo ESTAR. Yo estoy. Tú estás. Usted, él, ella está. Nosotros, nosotras, estamos, vosotros, vosotras, estáis, ustedes, ellos, ellas, están. ¿Cómo formamos el participio? Los verbos que terminan en AR, tenemos el verbo raíz más ANDO. Vamos a ver. El verbo Hablar termina en AR, habl es la raíz, más ando, hablando. Los verbos que terminan en ER e IR e igual tenemos el verbo raíz más yendo. El verbo beber. Quitamos aquí ER, tenemos raíz BEB más YENDO, BEBIENDO. El verbo ESCRIBIR, otra vez quitamos aquí la IR, tenemos la raíz ESCRIB más YENDO, ESCRIBIENDO. Vamos a verlo con un ejemplo con el verbo jugar. Recuerden, tenemos el verbo estar más el participio. Yo estoy jugando. Tú estás jugando. Usted, él, ella está jugando. Nosotros, nosotras estamos jugando. Vosotros, vosotras, estáis jugando. Ustedes, ellos, ellas están jugando. El verbo aprender. El verbo estar. Más el participio. Yo estoy aprendiendo. Tú estás aprendiendo. Usted, él, ella, está aprendiendo. Nosotros, nosotras, estamos aprendiendo. Vosotros, vosotras, estáis aprendiendo. Ustedes, ellos, ellas, están aprendiendo. Y ahora con el verbo escribir. Una vez más tenemos el verbo estar. Y el participio. Yo estoy escribiendo. Tú estás escribiendo. Usted, él, ella está escribiendo. Nosotros, nosotras estamos escribiendo. Vosotros, vosotras estáis escribiendo. Ustedes, ellos, ellas están escribiendo. Ahora, vamos a practicar. Now, take out a piece of paper and think about what the following people might be doing at this time. You will need to use el presente progresivo to describe what they are doing. En este momento, ¿qué están haciendo estas personas? Estoy en una fiesta. La profesora está en la clase. Las chicas están en el centro comercial. El estudiante está en la biblioteca. La bebé está en la cama. El atleta está en el gimnasio. Los niños están en el parque. Tus amigos están en un restaurante. Tú estás en el aeropuerto. Mi amiga y yo estamos en la piscina.